¿Quién es este hombre? <risa> ¿Quién es este hombre? Acabo de empezar el vídeo, eh. Acabo de arrancar ahora, eh. Ah, vale. Acabo de arrancar. ¿Qué pasa tío? Estamos aquí esperando. Ya llevo 10 minutos, minutos atrasado. Ay, está dando vueltas por aquí. Ah, bueno, calentando, bueno, sí, está bien. Yo también he estado calentando, pero ah. yo le dije que estoy un poco a media y me he parado el lavabo y. Bueno, bueno. No estoy muy fino, pero bueno, ahora me recuperaré. Ay. Ahora ya llevo un ratillo ya de correr y ya. A ver qué ruta nos sale. ¿Dónde nos llevas? Este 34. Hombre. Es que no puedo hacer más. Según uno de 34, el domingo es muerte y destrucción. Bueno, yo luego sí? se muerte y destrucción. Me quedo corto luego de vueltas por aquí. Vale. Bueno. Pues nada, tú decías que ibas a coger la cámara, coge la cámara. Pero lo he dicho... Coge la... sí, dice, bueno, lo he dicho por decir. Si, co... si quedamos, cojo yo la cámara y hablo yo. Pues habla tú. Bueno, venga. espera, que, me... que tengo que prepararme lo que tengo que decir. ¿Y ¿Esto qué, esto qué es? Nada, nada, eso es que hemos tocado la pantalla ah, de atrás bueno. sin querer, no pasa nada. Corta, Estoy corta. Trabajando. ¿Sí? Sí. Ver, bueno, pues venga, más. ahora si muestras tiraba lanzadera, 34 kilómetros. Eh, sábado descanso y domingo tirada larga. Hoy es viernes, viernes santo, ¿no? Viernes sí. santo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues venga. Bueno, Estoy... íbamos a hacer un... repito, bueno, íbamos a hacer un vídeo. Es que la compro es un poco lenta, parece que graba y no graba. Eh, y vamos a hacer un vídeo explicando tema de, de velocidad y todo eso, pero al final el tony no. prefiere pues no entrar en ese tema, y ya está, y no entramos. Pero por eso estamos aquí sentados los dos, aquí, ¿eh? y ya está, estamos a punto de darnos la vuelta porque llevo 16,77, y tengo que hacer 17 de ida, 17 de vuelta, o sea que... ¿Qué exactitud? ¿Para qué? Para no pasarme. ¿Pero para qué no te que pasar? Porque el domingo tengo que hacer más. Pero ¿por qué si paso yo qué más de kilómetros semanales y no te estás preparando para nada. Pero es que yo nunca me preparo para nada. La <risa> ser explicación flexible, sería: ¿eh? yo nunca me preparo para nada. Hago posible. pocas carreras. Entonces, bueno, Pero es algo que. X kilómetros. Sí. No, exactos. no, no, en este caso no es tantos kilómetros a la semana, porque eso depende. Porque si, si unas, por ejemplo, la semana pasada me salté un entreno y ya me salieron 30 menos o 27 menos. Mm. Me salté uno de 25, pero claro... Y en ¿Cambio ahora por un kilómetro quieres seguir bajar, Para hacer exactamente lo que quieres... No, no, no, no, no es por eso, por el cansancio. O sea, si yo ¿Ah? hoy estoy a viernes, si yo hoy viernes, tengo que entrar el domingo tirada larga, si yo viernes solo me queda un día de descanso, que es mañana, si yo hoy me paso con el cansancio, el domingo no me he recuperado lo suficiente para hacer una tirada larga de tanto kilometraje y más o menos sin, sin morirte. Porque si no, claro, que acaba el kilometraje, pero muerto. ¿Me entiendes? O sea, ya, ya muy reventado, ¿no? Entonces, por eso yo tengo probado que yo hasta 35 es más o menos lo que hasta ahora. Yo sé que si hago 35, el domingo puedo hacer 50. Si hago 35 el, el viernes, el domingo puedo hacer 50. Pero como vamos a hacer, que te he dicho, 56 era la idea, digo, bueno, yo creo que el 56 se va a quedar en 50. Pero por eso digo, no, no, quítale uno o dos, ¿sabes? Porque es que no, no. Sí, bueno. Si yo por ejemplo hoy digo, mira, hoy fíjate si sería fácil, mira, llevamos 16,67, ¿no? Fíjate qué fácil es meter 3 kilómetros más. Tú dime si no aguantamos 3 kilómetros más, como nos da la gana. Que luego volvamos más lentos, más fuertes, da igual, pero que digamos que quita apañarte te apañas, ¿no? Fíjate si sería fácil hoy sacar 40 sacas 40 y dices, o sea, 20 en vez de visita. 20 y 20, 40. Pero ¿qué pasa? Que ya el domingo luchar contra los 50 a un ritmo, digamos, que no estés sufriendo, ¿sabes lo que te digo. El uh -huh. corazón está cansado, tal, entonces yo prefiero, digamos, en mi, bueno. en mi costumbre, en mi costumbre uh -huh. sé que si hago 34, no reviento el domingo. Más o menos puedo defender. Es que me cuesta a mí entender esa forma de pensar. Porque yo cuando me canso paro. Ya está. ¿Para qué? Yo salgo a... O sea. Cuando yo me canso a... paro ya... yo. No quiero seguir a correr si no tengo ganas o si estoy muy cansado. Uy, uy, pues entonces tú no. Yo, yo, no yo no hago así. ¿Para qué? Yo, yo salgo, estoy cansado y salgo. Sí, no estoy para nada. Ya, pero bueno, es que esto es, es como. Cada uno tiene que tener su locura, tío. Ya, pero con, una, con un motivo. No, no, el motivo es, bueno, es como proponerse, decir, tengo que hacer 50, ahora estoy con eso, ya otros días bajaremos, lo que sea, pero tengo que hacer 50 cada domingo si puedo. Entonces, ah, claro, pues si yo el resto tengo... de la semana son para que te una idea, o sea, el objetivo es 50 el domingo y todo el resto de semana, todos los entregos de la semana son, por decir, eh, ¿cómo te diría?, para ir trabajando pero siempre encarando como si la competición fuera el domingo, pero no con una competición para rendir al máximo, porque claro, si fuera, ya lo he explicado a veces, si es para rendir al máximo el domingo, no te vas a meter 34 35 kilómetros el viernes. No entra en la cabeza, ¿no? Simplemente se hace pues una cosa que sepas, que la puedes cumplir, que el domingo puedes cumplir, pero sabes que no vas a ir en óptimas condiciones. Pero ahí está un poco la baza o el el kit del entrenamiento, en que vas un poco con un pequeño entreno, hay un sobreentrenito, no a lo bestia, pero un bueno, previa carga, ¿no? Sí. Vas con previa carga de, de trabajo, ¿no? Porque claro, si fuéramos... Mira, yo por ejemplo hago previa carga, mira, está bien porque ahora le explico a él y al menos en la cámara, porque sin yo solo me cuesta mal. Yo por ejemplo, el martes y el miércoles son los días que sufro, sufro casi más martes y miércoles que hoy o que el domingo. Porque el martes estoy reventado del domingo y hago tanto. Y el, y el miércoles todavía tengo la reventada un poco del martes más lo que me queda del domingo, que no me recuperaba del todo. Entonces, para mí el miércoles es un día de más sufrimiento el miércoles que hoy o que el domingo. ¿El porque, porque entrené el, el día anterior y todavía estoy arrastrando eh, un domingo. O sea, ahí descansa Depende de lo que te estés preparando. Claro. Si es a fondo, sí. Pero si es una carrera de velocidad, entrenar cansado, yo no creo. Que no, un bueno, porque para. Velo claro, también hay, también hay que ver. Si es una carrera de velocidad. Una velocidad, a 10 kilómetros. Claro, 15... en corta distancia, eh, como te diría? No necesitas cansarte tanto entre semanas. Claro. Tú lo que necesitas es que tu músculo sea potente, ¿no? Y zancada uh -huh. larga y todo el rollo. Tienes para que eso, entrenar al ritmo de competición. Claro. Sí, sí, no. Si, si, no, y, y más, y más rápido que competición, porque se hace serie ¿no?, el 2 ks <ríe> El 2K que iba, bueno, no lo comentamos, el 2K, bueno, el método que él tiene, ¿vale? Eh, bueno, en fin, aquí estamos, vamos a darnos la vuelta, un kilómetro y pico más, nos damos la vuelta, que todavía queda 17 de vuelta, y, y ya está, y esto ha sido todo, amigos. Pues Venga. Venga ahora no hay nadie que, lee, que escuche esto, ¿Eh? que nadie que escuche esta conversa tan larga. Conversaciones, esto, pues mira, eh, a mí me gustó mucho la, la, la… ¿cómo se llama? Cuando tú acabas en la carrera, la crónica. La crónica ah. que hicimos de aquella carrera, que no. hicimos en el coche, está bien, sí. está bien porque teníamos doble eh, punto de vista. Sí, carreras sí. diferentes. Sí, era, era una que hicimos apto, que hicimos dos distancias, ¿verdad? Ah, vale, es que no me acordaba de que. salía una lesión. Sí, no me acuerdo qué carrera era. Eh, sé que estábamos en el coche y e hicimos la crónica. Sí. Vale, vale. Bueno, bueno pues... Aquí se está bien, ¿eh? Está fresquito, está bien. Ahora te explicaré el proyecto ese. Vale. Ahora lo dejo así, escondí. ¿Qué, ¿Qué proyecto tendrás? ¿Qué proyecto? Estás creando hype. Es... ¿Eh? ¿Hype? ¿Hype? No, hype. esto se llama... Es... ¿Cómo se llama? Esa palabra spoiler, ¿no? Bueno, es otra cosa. <risa> hype. Hype, expectativa. Ah, expectativa. Vale, sí. sí. Hipe. Hipe. Ah, hype es expectativa. Es, es un hombre inglés yo. <risa> inglés nada. Oye, tenemos que hacer cosas de estas. Eh, ¿Cómo se ve? Charlas, charlas Ángel, Ángel y Tony, sí. o Tony y Ángel, eh, charlas para, para no dormir. Para no dormir. Venga, sigo mira, mira, vamos a hacer un... para que se vea más el sitio donde estamos. Bien. Ahora grabamos con el... con el gimbal. ¿El gimbal, ves qué bien, graba el gimbal. Sí. Va perfecto. Tenemos aquí un, un dron que nos... Uh, sube y baja. Estos dos se lo hacen que hablar o andar. Ya está bajando la media, 6.33. No, hemos subido la última subida andando bueno pero vamos es que digo vamos a hacer esta ruta que, que él creo que no la ha visto que va una ermita y quiero reservar no quiero hacerla corriendo para ir descansado este ya tiene una inclinación muy fuerte y atrás y luego ahí un poco arriba y digo pues la hacemos andando y vamos de, de chachar Ahora vamos a ver la ermita que hay. Es que no me acuerdo el nombre, soy un, soy un patata para los nombres. Mira, ahí tenemos arriba el santuario. No se va a ver. Porque esto hace un angular de ese tan bestia que... Pero por ahí está el santuario. Pero bueno, no vamos a subir, ¿eh? Bueno. Vamos a ver esa ermita. Hostia, cómo pega el calor, ¿eh? Sí de muerte, ¿eh? me he quitado la camiseta, llevo detrás. Por el próximo día tirantes ya, ni corta ni hostias, tirantes. ¿Y por qué no? Porque no hay menos que tirantes. Porque no hay menos. Así. Así, a pelos. Y si me depilo, todavía tengo menos calor. poco menos. La ermita está así. Ahí luego a la izquierda hay una bajada. Y ahí. Sí, sí. Bueno, camita es muy bueno, para bici y tal, menos la subida esa de atrás, que esa ah, con bici hay que echarle, hay que echarle Dayonsas, ¿no? No. Es no, como... ¿no? no queda como, no queda como, como taco, no se nota, YouTube no lo ves de taco, taco, hay que echarle Dayonsas. Había traído, mira, el, el Tony puede dar fe, que lleva esto, dos espumillas azules, sí. Esos son los filtros de viento, como los micrófonos. Y eso va muy bien porque cuando tú vas embalado, que hace tu viento al correr? La GoPro no corta el audio. Si no, la GoPro nota el viento y lo silencia. Se te ve muy flojo. Estamos llegando arriba y aquí pone arriba el nombre de la ermita, ¿ves? San Nicolau. Digo, vamos arriba que está el cartel. Qué calor, tíos. Pero es que son las 12 y pico, ¿no? La una. La una. Uf. Claro, la una de mediodía. Voy a pillar un día de aquellos auténticos potentes. A mí era bien para ponerme moreno. Algo. Ermita de San Nicolau. Ah, pero está para abajo. No, no, la ermita está ahí. Ah, sí. Es la que te he dicho que hemos pasado el camino de bajada. No, vale, vale. Te he dicho, vamos arriba, vamos al cartel. Con no, la carretera, de la ermita está abajo. ¿Ves? Y por aquí esto es la carretera de la media para arriba. ¿Ves? Esta es la carretera que te lleva todo para arriba. Para hacer la ruta, digamos, a asfalto. Está muy bien, ¿eh? Se trabaja bastante bien. ¿eh? Porque el asfalto tracciona muy bien. ¿Sabes? En subida no es como ir con la arenilla que vas subiendo y la arenilla te va resbalando, ¿sabes? Cada vez queda la zancada y en cambio aquí no. Aquí aprovechas toda la zancada. Bien. bueno pues vamos abajo a, a ver la ermita, la grabaremos y ya nos vamos para abajo tranquilamente y bueno, va, esto va en la media o estamos subiendo andando a 6.46 bueno pero vamos a ver el desnivel llevamos, espera que lo tenía ya en pantalla y soy tonto y lo he quitado mira, llevamos 487 positivo, ahora tengo el desnivel a la derecha aunque la derecha lo he puesto 487 de posición, muy poquitos. Y ya está. Haremos. Eso. Pues haremos por la ermita tampoco. Tú sí que sabes, ¿eh? Calor. No se ha oído, creo. ¿Qué has dicho? Qué calor. Ah, qué calor, sí, sí. No, pero aquí hace, es ¿eh? Está guapo. Y eso es el tagamanem, claro que, que, que antes que me has comentado, ¿no? El tagamanen está allí. Pero eso. Queda muy lejos, porque hay que bajar ahí, como no me acuerdo si el pueblo se si veía al cigarro, la garrilla hay que bajar para abajo, cruzar el pueblo, subir, se hace eterno, eterno, no, no está cerca, parece que está cerca, pero no. Además, a cuenta ir a San Miguel del Fay, hacer eso, lo que un día decimos, acercar con el coche un poco. Sí. Y, pues gracioso, San Miguel del Fay, por los singles, eso sí está bien. ¿Por qué todo el mundo mira a través de los agujeros? Para ver lo que hay dentro, ¿no? <risa> todo hay mundo no. Tengo hacer lo mismo. De ahí? a ver, a ver qué hay. A ver, voy a ver si con la cámara graba algo. Oye, qué oscuro, qué oscuro. Hay una ventana allí a la derecha. Está todo de negro, ¿eh? Aquí se ve algún asiento de madera o algo así. Vamos, no, no se ve nada. Pues nada, Hermita de San Nicolau. Un par de, de cruces aquí. Que no sé qué significarán, pero bueno, algo. Algo significan. Y este, por aquí creo que hay un sendero, pero ahora no me acuerdo dónde era. Creo que hay un sendero por alguna parte. Allí. Vale, por ahí. Ahora bajamos y entonces atajamos un poco, si quieres. Y vamos a parar a... Bueno, un poco ahí al pueblo. Día, día de calor. Eh, sí, aquello es el Tibidau, pasa que pues, con la cámara sí, es imposible verlo, ¿eh? Pues está allí la antena y el Tibidau, sí, sí. Pues casi es que se vería el mar, ¿no? Bueno, el mar a lo mejor más claro? a la izquierda, aquí entre medias, quizá no, no se ve. Está la montaña esa, la cerrada de marina esa, ¿no? Eh, no se ve, Pero no se, se ve. que se podría ver en un día más claro. Sí. Pues bueno. un trazo y se nos ha ido la media es que es un calor de la muerte hemos ido hasta casa del Tony ya, ya lo dejaba allí se ha quedado allí yo ya he seguido mi, mi ruta pero hostia nos hemos ido a 8 el kilómetro ya andando y tal a 8, bueno nos proseguimos tirada lanzadera un poco descafeinada porque bueno, se ha hecho un trazo andando, pero es verdad que también se ha hecho dos o tres kilómetros más de lo he pensado. O saldrán 37-37, que tampoco está tan mal. Y ya está. Mañana, sábado, descanso. Y domingo, tira la larga. Pero a mí me da que voy a tener que salir a las 6 de la mañana. Como sea, como hoy, ahora ya es tarde tarde, son las 4 y algo y ya, tenemos el sol arriba pero ya corre un aire que bueno de alguna manera ya puedes correr pero, es que era la 1 y pico y hostias imposible correr ¿eh? fatal fatal, fatal la temperatura del cuerpo muy alta De hecho, el filtro de viento estaría, de, de, estaría debiendo actuar perfectamente. No debería hacer ningún ruido de viento. Y hace viento, ¿eh? Ahora hace. Bueno. Estamos en el río. A ver si vemos pececitos. No, no veo No veo No veo ninguna. El río Tenas Creo que esto es que se ha llevado la gente de tierra Vale, porque aquí tiraban Es que aquí tiraban tierra eh, No sé quién lo traía Pero tiraban tierra de, de cultivo de, de marihuana ¿Sabes? Entonces veis, está todo ¿Veis cómo está? La tierra de la marihuana con... con esto creo que es un mineral, no sé si es calcio o qué es, ¿vale? Lo blanco. Lo típico. Tierra, y bueno, y, claro, la gente viene y se lleva. No sé quién la tira, la verdad es que no sé decirte quién la tira aquí, pero... alguien la tira y alguien se la lleva, ¿vale? Tierra de la marihuana, eh plantaciones de esas que... que intervienen. Pues no veo, no veo peces, ¿eh? Estarán todos en la sombra porque los peces cuando hace mucho sol y tal no, no les gusta por la mañana y eso cuando hace frío en invierno sí que están al sol, pero si no no les gusta no les gusta colocarse a pleno sol Mira qué bonito, ¿eh? Mira qué bonito, ¿eh? Para hacer una... No sé, un tailado o algo de estos... Así, una toma un poquito... ¡Eh! ¡Qué bonito, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Llevo... 31,3 31,3 Me quedan 6,5 Más o menos 4,5, 5 6, 4,5, 5 ¿Vale? sí que saldrán 30... 31,3 35, 36, ¿eh? Bueno Likes, muy likes, eh bueno, vamos ahora muy lentos de media pero bueno, lento, vamos corriendo más o menos normal en la vuelta, pero el tramo que hemos hecho antes, y bueno pasa por la casa del Tony un ratito y tal y por eso ya veréis un tiempo muerto bestial porque he ido de visita, ¿eh? de visita, ¿vale? pues venga vamos a proseguir 1, 2, 3, cuatro venga, vamos venga, que el calor es subjetivo <risa> me callo que me censuran que luego no puedo monetizar si digo tacos ¡qué calor, mi alma! no mucho tengo esta fuente que me faltan dos kilómetros de subida y digo ¡niño! para, tengo un remojón aquí pero de los buenos, así que lo que pasa es que no puedo grabar mucho me he quitado los cascos, aunque son sumergibles pero bueno, más vale... Más vale no pontear, pero bueno, básicamente es eso, meterse en la cabeza con moderación. No puedes meterla de golpe porque a veces te podías marear, ¿eh? O sea, si metes la cabeza de golpe, con mucha calor te puedes marear. Entonces, lo que he hecho primero es mojarme los brazos, un poco la cara, para agujar un poco la temperatura fría. No de golpe, porque te puedes marear. El cambio de tanta calor en la cabeza a frío es malo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? que está que hacer cuando, cuando ya se refrigerado un poquito ¿eh? poco a poco, a capas, ¿eh? a capas como para entrar en el agua en el... a ver si hay alguna sombra para grabar el final del vídeo <risa> parece que ni eso aquí al lado de los contenedores aquí un poco de sombra vale 36 es 02, pero son 100 o algo, si es que no ha actualizado 36,21. Vale, bueno, pues ahí está. Paramos la grabación, guardar a ver cuánto me dice de recuperar. A ver, 3,7 30 horas, joder. Me, me debe haber visto muy fatal. <risa> bueno, la media salió a 7.30 y algo, neta. Bueno, medio neta, porque también en algunos momentos eh, he No me acuerdo, he grabado o algo hecho, si pondré que con el Tony, que no, ni lo paré, estuvimos charlando y lo tiene en marcha, ¿vale? Bueno pues ya está, al final ha permitido un poco más correr, voy a quitarme esto. Ahí los cascos. Al final ha permitido un poquito más correr ya no es que pero bueno ya no pica el sol tanto ya es un poco más llevadero y luego se nota que cada vez que te mojas te mojas un poco te refrescas en una fuente eh, te permite correr un poco mejor es decir baja la temperatura corporal y se nota que el cuerpo rinde ya rinde puede decir normal casi prácticamente normal prácticamente normal si de vez en cuando te refrigeras casi normal vale y ya está la, la camiseta la llevo detrás pero es que era imposible, con una camiseta ni maga corta ni este, es imposible. ¿vale? Así que está, tirada lanza la hecha, eh, un poco agria, un poco así, bah, pero bueno, no ha pegado el revolcón el, el sol. Hay que salir más pronto, no se puede correr esa hora, por lo menos hoy, tal como ha combinado, no, al mediodía está uff, muy duro, muy duro. ¿Vale? O hay que salir muy pronto o hay que salir muy tarde. Una bueno, de pues, ¿vale? Pues listo, eh, tirada larga el domingo, pero estamos a viernes. Pero no la grabaré, no la grabaré. Voy a mi rollo y ya está. Que además no quiero cansar a la gente con tantos vídeos, ¿vale? Así que venga, un abrazo. En ángel RT3 estará este, pero este entreno ha sido un poco chapuza, ¿vale? Venga, hasta luego.